También podremos plantear una pequeña mesa de onda. Así que ahora voy a dar la palabra a Antonio da Costa. Antonio es portugués, es presidente de APREN, que es una asociación portuguesa de energías renovables. Es ingeniero civil la Universidad de Lisboa, es su alma mater y es doctor y máster y recursos de acuáticos o hidrológicos del MIT. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Lisboa y es miembro fundador de ENERCIS, la mayor empresa de renovables de Portugal. Así que, sin más, le damos la palabra a nuestro amigo Antonio Sada Costa. Por favor, tiene usted un puntero láser. Recuerde que tiene un puntero láser. Cuando quiera. Buenos días. Yo estaba en, en la duda de si había de hablar en, en español, portugués, inglés, chino, pero... Es un mixto. Voy a intentar hablar en español, y, pero los slides están en inglés. Porque yo creo que la mayoría entiende más el español que el inglés, ¿no? Y yo voy a empezar por el fin. Y, y lo que... porque... Si usted tienen presente el primer slide... En, en esta conferencia, los que estaban aquí, y miraban el mapa de Europa, lo que se pasaba es que España eh, tiene un hueco negro. Lo que se ha pasado en España es todo lo que no se debe hacer. Pero, como nosotros estamos hablando de solar, yo creo que hay que tener la convicción que lo que se está pasando en España es un eclipse. Y un eclipse es temporario Desafortunadamente está tardando muchos años, pero va a desaparecer. Y vengo con un mensaje de esperanza, porque ayer en la cena con la junta de Jean Pierre le decía que ustedes, como toda la gente en el mundo que viene al sector de las renovables, tienen que ser maratonistas, no sprinters. Y una cosa es segura que hay un, una gente que son sprinters típicos, que son los políticos. Esos pasan y nosotros quedamos. Y hay que tener esperanza de que es posible revertir la situación. Y también aquí se ha hablado por la en la primera parte que hay mucha compañía eléctrica que, que están hablando eh, en los smart meters, los smart grids, ¿no? las la redes grid inteligentes, el contador inteligente, pero también hay el problema que la fotovoltaica, como otro tipo de renovables, que son mal, mal vistas por, por, por el consumidor en general. Y yo creo que una cosa que tenemos que hacer es buscar a crear el smart consumer, el consumidor inteligente que entienda una vez por todas los beneficios que la fotovoltaica tiene para el futuro. La fotovoltaica va a ser incontornable. Y entonces hay que tener esperanza, hay que seguir luchando, hay que seguir el maratonista, no nos podemos desistir. 42 kilómetros, 195 metros, es muy largo, pero aquí estamos nosotros. Pues bien, vamos ahora a... a que quiero decir que APREN es una asociación que representa todas las tecnologías renovables en Portugal. Actualmente representamos el 94%, de toda, la, 94 de toda la potencia renovable de Portugal. Y, y hay un montón de problemas que tenemos. No lo hacemos todo bien, también hacemos errores. Lo tentamos eh, convencer. Y Les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho, dónde estamos y para dónde vamos. aquí. aquí. Nuestro objetivo para 2020 es tener 31% de renovables en la energía y tenemos el, la, la el calefacción, el, los transportes y la electricidad. Y como ven, la electricidad está, estos son los objetivos que se están mirando y estamos caminando ya bastante. En los últimos años hemos tenido... Uh, en 2014 y ya 2015, más del 50% de electricidad renovable. Esta la, la, la, poten, la potencia instalada en Portugal, la grande hídrica, la eólica y la solar, muy poquita. Tenemos, al final de 2014 teníamos 405 megavatios, ahora tenemos 450, aún no es muy poco y hemos sufrido de un mal que la gente sigue pensando que la fotovoltaica es cara y aquí la evolución de la consumación que se pasa en Portugal, tenemos como se pasa en España una gran dependencia de, de la hidrología y pueden ver que la gran hidráulica que esta azul yo creo que no hay daltónicos en, no en la sala ¿no? pero como pueden ver hay una oscilación muy grande y cuando disminuye crece la térmica y cuando aumenta disminuye la térmica y eso más adelante vamos a ver lo que está pasando el, el año de 14 fue un año húmedo y la, la gran hidráulica fue el primero la eólica el segundo después del carbón este año hasta final de octubre está siendo un año seco en lo que pasa la, la gran hidráulica disminuyó la, la eólica sigue siendo la segunda fuerza y el carbón la tercera esto se pasa hace 4 o 5 años, que la eólica es mucho más consistente. En 2014, la solar representaba solamente un 1,2% hemos tenido sin la corrección de estabilidad del de 63% de renovables. En 2015, la distribución es esta y se puede ver que ya que la solar ha crecido, pasó de 1,2 a 1,6, poquito a poquito va llegando. Y es importante ver que cuando tenemos la oscilación de la, la eólica es muy constante, las otras renovables también son muy constantes, la gran hidráulica tiene una gran oscilación que es compensado por la, la, el carbón y el gas natural. Nosotros, no, la única nuclear que consumimos en Portugal es la que importamos de España. Uh, y pueden ver lo que se está pasando por los meses. Esto es un diagrama que tiene la, creo yo que será muy semejante en Portugal, por los meses, eso es lo que se pasó en 2014, pero atención, hay dos escalas en este gráfico. Una escala para la eólica y la... Y la hídrica que es de este lado, y aquí tienen una escala para la solar, que está multiplicada de 25 veces. Pero se puede ver bien la complementariedad que existe entre la solar y la eólica y la hídrica, que no estamos aprovechando. Y pueden ver que si se suman las dos, las tres fuentes renovables, Casi tenemos un diagrama flat, horizontal, durante todo el año. Aquí se ve la importancia de lo que aún queda hacer. Esto es, el, hemos hecho, perdón, dos más rápido de más, me, me apreté aquí. Hemos hecho un estudio de qué va a ser la proyección con dos, hasta 2013, es de realidad la proyección que estaba prevista a 2020 y a 2030 y con un escenario de exportación, la evolución. Y pueden ver lo que va a crecer más es la parte solar. Yo creo que un país no puede poner todos los huevos en los mismos cestos. Y entonces no puede poner todo en la, en, en solo en una o dos tecnologías, hay que la repartirlo. Y entonces y la parte hidráulica y la parte eólica está llegando a un nivel de saturación, que no deben pasar el 30%, el 33% por ahí. Y entonces lo que falta crecer es la solar. Y en este caso, hemos también hecho la contribución de las renovables para el, el PIB del país. Y lo hemos hecho también por megavatio Y se puede ver como ya se ha, ha, ha dicho en, en el poniente anterior, la solar, la contribución por cada megavatio son 5,558 en Portugal, la eólica 3,17 y la hídrica menos. Y también el, el, lo, lo, los empleos creados que por megavatio en la solar creamos 12, la eólica 4,6, la hídrica 3,3 y la bioenergía. La bioenergía es fundamentalmente la biomasa residual florestal 2,5. Pero más importante es la cuestión que hemos hablado aquí de la disminución de la dependencia energética. Esta es la dependencia energética azul que se pasa en, en, en Portugal. Y puede ver que este es un año seco, este es un año húmedo A partir de 2005 el peso de la eólica se tornó muy grande. Y si no hubiera electricidad renovable, nuestra dependencia sería esta por arriba. Hay aquí un gaño. De aquí para adelante hemos hecho una proyección, por eso está constante porque no sabemos si el, los años van a ser secos o húmedos, vamos a hacer el por medio. Y se puede ver que a 2030 se puede bajar de 84,4 para 68. Eso es el trabajo que hemos hecho en el sector de la electricidad, que estamos haciendo en el sector de la electricidad. Lo que no se está haciendo es el mismo en la calefacción o en los transportes, que también lo tiene que hacer. No se puede por toda la responsabilidad en la parte eléctrica. Pero más importante es lo que se pasó con el contenido de CO2 en la electricidad en Portugal. En 99 teníamos 640 kilogramos de CO2 por cada megavatio en 2014 tenemos 223 hemos dividido casi por 3 el contenido de CO2 estamos contribuyendo estamos haciendo nuestra parte de recuperar empezamos que hasta 2030 vamos a dividir más una vez por dos y vamos a tener en 30 años vamos a dividir por 6 el contenido. Eso es muy importante. Eso es lo que se va a discutir en París. Estamos dando cuenta. De... También le quería decir que en, en um, Europa fijó para 2030 el 27% de renovables en toda la energía. Que es muy, muy poco. Ahí en Portugal se ha fijado el límite en 40%. El 40% implica que en 2030 tenemos que tener el 80% de renovables en electricidad y quizá el 100% alrededor de 2040. Son los objetivos, Iván. Y ustedes saben que actualmente en Portugal estamos viviendo una cierta instabilidad política. Usted la tendrán por Navidad. Pero, van a ver si aprenden con nosotros. Pero hay una cosa que me anima, estoy echando broma, pero hay una cosa que me anima, es que en los programas electorales, sea de la coligación que estaba, que, a, que ayer fue echada, sea del Partido Socialista, ambos le decían que el objetivo para 2030 de Renovables es pasar por arriba de 40%. Yo creo que es la única cosa... Que están de, de acuerdo en común. Entonces, yo creo que también ha sido un rollo de nosotros de unir esta parte y que se, sea constante. Se dice muchas veces, y en paz en Portugal, que las renovables son caras, pero no se hacen las, las cuentas como se hace. Y aquí, eh, los costes que hemos hecho, tenido de 2011 a 2014. Un, de, de, se habla mucho que tienen un coste de 3,2 billones, mil millones de euros de sobrecostes, pero los beneficios son de 5,7. Yo me parece que 5,7 es más que 3,2. Entonces, ah, aportando, ¿por qué? Son los beneficios de lo que gana la economía por no importar y además, y no está todo contabilizado. Yo creo que por final se pasa en Portugal una cosa muy semejante a lo que se pasa en España. Tenemos una, una mezcla de, de fuentes renovables muy interesante, lo he mostrado en la gráfica anterior. Las compañías han desarrollado competencias que le permiten jugar. Hemos tenido, y como saben Portugal está en la punta, más lejos de la red europea dentro de la isla que es la península ibérica eléctricamente hablando, hemos tenido horas en el pasado en que más de 90% del consumo es satisfecho por origen eólica. Es muy difícil de hacerlo, pero lo hacemos, lo conseguimos. También se puede tener la misma cosa desde el punto de vista solar. Aún no tenemos la potencia. Ahí vamos a llegar. Pero lo que tenemos de más diferente de ustedes, para mejor, es que hemos tenido estabilidad regulatoria. Esto es muy importante. Eso mantiene la confianza del, del, del, del investidor. Hemos, nos ha dado vuestros problemas, no ha traído de, de ricochete, ¿no? la, el hecho que la gente toda, los investidores pensaban que Portugal era como España. Y si España tenía retroactividad, en Portugal también, hace. pero eso tardó tres años a convencer. Y hace un mes, 30% de la potencia de, de eólica en Portugal ha cambiado de manos. Los nuevos inversores son chinos, australianos, canadianos e ingleses, que para mí es una prueba que hay confianza en, en el sector de estabilidad, mismo sabiendo que iban a haber elecciones. Eso es que les hace falta. Pero no desistan, continúan, porque estos se van y ustedes van a continuar. Muchas gracias.